Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. Sundubu jjigae. El guiso de tofu. Echa aceite. Un poco de aceite de sésamo, también pon cebolleta, cebolla larga Thank <laughs> you. con carne molida. un poco de pimienta un poco de polvo de, de, de, de ají Un poco de.. para hacer ya Un poco de aceite de como Una cucharadita por ambos. a echar agua solo hay que calentarla Después voy a poner el Tofu y huevo. Voy a poner una más cucharada de polvo de ají. Y ya me voy a preparar el Tofu. este tipo de tofu es normalmente usamos por la sopa lo corto así puedes ver es muy suavecito voy a cortar eso Puedes ver Parece un queso, ¿no? Como mozzarella. Voy a poner en la sopa. Ya casi. Solo hay que cocer, cocinar, calentar, por como más o menos 5 minutos y ya. ¡Tadá! Bueno, ya me voy a poner el huevo, el parte de amarillo. Tenemos sundubu jjigae la sopa con el tofu suavecito. Sundubu, arroz y es un tipo de panchan, se llama bu malengi Bu significa el nabo, malengi es como secado, entonces el nabo secado con salsa picante. Bueno.